Entonces, si esto que he comentado pues, te ha llamado la atención como persona que no tienes experiencia ¿no? en este campo y dices, oye, pues me ha llamado la atención, ¿no? pues yo te digo, ¿vale? ¿Quieres aprender a crear proyectos como esos? O bueno, quizá algo más sencillo, porque hay algunos que son algo complejos, pero que tenga una perspectiva quizá más productiva o demás. Pues muestro e introduzco lo que es a Isaturdeis, en Euskadi. Bueno, eh, la comunidad Isaturdeis es una comunidad que eh, está en más de 30 ciudades, ¿vale? Bueno, si queréis podéis ver en redes sociales por las publicaciones que se han ido haciendo hasta el momento, ¿no? que están con estos hashtags. Lo que os decía, pues está en más de 30 ciudades sí es una comunidad global. Y esta comunidad global, pues, ¿qué contiene o qué tiene? Pues tiene gente que está interesada en el ámbito de la IA. Puede ser gente que tenga experiencia en el ámbito de la IA y que pues haya entrado a la comunidad. O gente que pues no sepa que quiera introducirse, que quiera aprender. Esta comunidad surge hace tres años, si no me equivoco, y eh, empezó a surgir en Barcelona, que luego de ahí se extendió a Madrid y posteriormente se dio extendido a diferentes partes del mundo. ¿no? ¿Y al final qué es Isaturis? Aparte de esta comunidad de personas del ámbito de la IA, pues ofrece lo que es una academia, una, ¿sí? un, un proceso de aprendizaje. ¿no? Pero este proceso de aprendizaje es un aprendizaje teórico-práctico. ¿De acuerdo? Entonces... Hay una serie de sesiones teóricas, unas 6, 7, 3 sesiones teóricas, en las que se dan unas ciertas bases de diferentes conceptos. Y luego hay otras 6, 7 sesiones prácticas, quizá alguna más, alguna menos, en la que se trabajan estos conceptos en, mmm, utilizando para ello como excusa eh, un proyecto de impacto social. Entonces, pues se pueden hacer grupos con diferentes personas pues, para hacer proyectos de impacto social. ¿no? Entonces... Eh, si esto te llama la atención y dices, oye, pues es, me llama, me, me genera curiosidad, pues te animo a que mires en las páginas de donostia.saturdys.ai o bilba.saturdys.ai. Ahí puedes ver información de prerequisitos, un poco los beneficios que se obtienen y demás. Y oye, si te convence, yo te animo a que te apuntes. Es un pequeño formulario, Google Forms, y ahí, bueno, pues reinas cierta información. Y cl haces clic en la política de privacidad, que tampoco te vamos a robar los datos, no te preocupes por eso. Y nada, pues de ahí, eso, eh, acaba el 6 de septiembre esta convocatoria. El, hacia el 20 de septiembre, pues, haremos un pequeño proceso de selección y elegimos a las personas que, pues, que quieran entrar y demás. Y finalmente, pues, empezaríamos a finales de septiembre, ¿no? En Donostio, en Bilbao. Que, pues, la ubicación eh, seguramente en Donostio será en el Eureka ciencia Museo, en el Cucha Espacio y en Bilbao o sea, en las oficinas de, campo de eno, lógico. a su vez eh, destacar que bueno eh, si es una persona que tiene experiencia en este ámbito pues eh, claro puedes decirme ya pero yo no he testeado o sea yo sé de estas cosas no, no me vas a enseñar nada y yo posiblemente pues, no te diré que es cierto pero qué ocurre bueno no siempre creo que eso sea cierto porque a veces al hablar con las personas y ver pues de sus experiencias pues uno aprende, ¿no? Pero más allá de eso, yo como fundador de GALDE, pues esta herramienta, bueno, esta iniciativa empresarial surgió inicialmente como eh, unos proyectos de fin de carrera en los que eh, yo creé una herramienta de Deep Learning, ¿no? Entonces, eh, esta herramienta de Deep Learning tuve ciertos percances a la hora de crearla y demás y pues... Por ejemplo, el hecho de testear prototipos es una cosa que me hubiera venido muy bien. ¿Qué pasa? Si eres una persona que sabe de IA y que tiene alguna idea y quiere, quiere testearla, al final, mmm, para ese testeo, ¿qué cosas necesitas? ¿no? Necesitas pues, dinero, promoción y quizá reconocimiento, ¿no? Y ver que efectivamente tiene sentido esa idea. Pues te menciono que Aysaturdays, como comunidad, ha generado un acuerdo con Amazon Web Services. De tal manera que Amazon Web Services facilita a cada alumno, a cada participante, un crédito de un equivalente de 1.000 dólares. ¿Vale? Entonces, actualmente el coste de Aysatürtis en Euskadi es de 99 euros, ya sea en Bilbao o ya sea en Donosti. ¿Y cuál, cuál sería tu beneficio viéndolo de una perspectiva meramente objetiva? Pues sería pues, el, los 1.000 dólares entre el tipo de cambio menos los 99 euros que serían aproximadamente 780 euros, más una comunidad que te puede dar visibilidad y te puede apoyar, más la promoción de proyecto, que tú al final, eh, no lo he mencionado antes, pero al final de iSaturdays existe lo que es un, un demo day, un día de presentación, y en este día de presentación pues uno presenta los proyectos que ha ido haciendo ¿no? con sus compañeros. Entonces, esa es una manera de ganar visibilidad, tanto pues, de cara a tu proyecto, por pues, si quieres promocionarlo y ser un fundador, o... Eh, si es una persona que quiere buscar trabajo en este ámbito para que otras empresas y otra gente pues te vea, ¿no? Dado que es un evento público. Entonces, pues, si todo esto te llama y te parece interesante, lo mismo, lo he dicho antes. Eh, visita las páginas de Donostia o Saturdays y nada, pues apúntate. Y esto es un poco todo. Eh, simplemente quería agradecer, pues, una vez más, a la gente de Euskal Encounter por confiar en tanto en mi persona como en Camp Tecnológico como Global en blog que somos los promotores que estamos llevando a iSaturdays aquí. Y nada, pues si tenéis cualquier duda, pues podéis escribirme a mi correo corporativo o eh, podéis mirar pues, en donostia.saturdays.ai o vivo.saturdays.ai. Eh, en la parte baja tenéis diferentes correos. Mi recomendación, si tenéis dudas si algún correo no, no os hemos respondido porque no hemos visto, escribid a otro y eventualmente lo responderemos. Así que eso es todo. Esperemos que um, nos gustaría mucho que pudierais participar en iSaturdays porque al final creemos que es una experiencia que merece la pena y hay, hay gente y hay personas de bastante nivel que van a estar dando una perspectiva tanto teórica desde la academia como práctica desde las empresas de la IA y creo que es algo que puede merecer la pena a toda persona que quiera aprender de esto. De hecho yo hace varios años hubiera sido algo que hubiera querido aprender o hubiera sido algo que hubiera querido tener. Así que bueno, simplemente me gustaría que aprovechéis esta oportunidad. Y esto es todo. Pues muchas gracias y espero que tengáis un buen día. Chao.